Eh, lo que ven es yema pasteurizada en polvo, de Alsec S.A., creo que así sea sea. huevo en polvo. Entonces lo que uno hace es sacar por una cucharada de huevo en polvo, lo mismo en, agua. no sé eso cuánto era. Esto que están viendo ahora es primicia. a calentar clásico esto no ha cambiado esto es lo que ha cambiado esto es un huevo es pues como mezclaba antes pues la llama del huevo es pues igual si huele a huevo eso es lo que te puedo garantizar Obviamente es diferente el huevo. Parece masa de empanada, pero sabe a huevo. Huevo en polvo. 10.28 pm.